Eh, también eh, retornando al ámbito noticioso de acá local de San Francisco de Macorís el caso de lo, la hoy CISA Carmen Paulino Gabriel Rafaelina ha dado un giro ya que usted sabe muy bien que por ese caso su expareja Eusebio Rosario Hernández alia sí. Eddy, eh, le fue dictada a tres meses de prisión preventiva resulta ser que ahora eh, dicen que la persona que cometió el hecho, y ya de que lo confirmó, es el hijo del menor de apenas 15 años. Oigan eso. El menor fue el que le dio 291 apuñaladas a su madrastra, que es aquí la, la joven Carmen Paulino. Eh, entonces ha dado un giro esto. Ha dado un giro porque entonces ahora... Él está preso, el papá, y ahora el joven acaba de confirmar y las autoridades, como ven en la pantalla, están buscando la alma homicida, es decir, el cuchillo por el cual... Eh, estuvo, eh, se cometió el hecho así que esperemos que las autoridades y la justicia aclaren este hecho porque el joven y menor eh, no decimos su, su nombre ya ustedes saben por qué eh, acaba de confirmar de que fue el que cometió el hecho no sé qué ustedes opinan jóvenes de, de este giro que ha dado este caso en el día de hoy es muy lamentable, muy lamentable esta situación. 291 apuñaladas. Ya, ya eso es algo fuera de lo normal. ¿Entiendes? Algo muy muy crudo. Sí. Eh, y 200 se... y tanto, una, una joven. Imagínate tú. Entonces se pensaba que era la pareja. Ahí es que, mira, ahí es que colar ese café claro ahí. Claro que sí. Tanto con el hijo como con el padre. Tiene que el ministerio público, atención, porque a veces el Ministerio Público presenta pruebas débiles y tiene el juzgado que darle algo Muchas mínimo uh -huh. a lo que es eh, el acusado y la gente comienza a decir que la justicia no sirve, pero es armar el muñeco bien armado para que le den a los dos y si tienen que ver, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Si fue el padre con ayuda del hijo, si fue la, el hijo con ayuda de... El padre, porque así dicen los familiares, si que padre fue entre solo, los dos, o si pero hay solo, que ¿no? hablar, hay que ver lo que dice el, el joven. Sus declaraciones, no se puede presentar en, en, en televisión porque es menor, pero tiene que, si fue él o fue el papá o fueron los dos, tienen que hablar. Claro. Y el Ministerio Público acoger esas declaraciones bien y esas pruebas, para que cuando lo estén condenando no vengan y salgan airosos. Así, así mismo es sí, porque el, el padre dice: el padre del muchacho, o sea, quien está preso, también de igual manera también ya está preso su hijo menor. Eh, él decía que estaba en la romana cuando sucedió el hecho. O sea, dice él que, hay, que él tiene evidencia, que hay llamadas, ¿entiendes? De la hora que él llamó a, a la Sisa. Entonces, ha, ha, ha dado un giro ahora, entonces. Muchas personas estaban diciendo, eh, vecinos, que no escucharon, que no escucharon cuando, suced, cuando cuando ocurrió el hecho, al parecer le taparon la boca. Eh, di, distintos a otras ocasiones, cuando Edic agredía, supuestamente, a la Oyosisa, Cisa, eh, sí se escuchaban, los vecinos escuchaban y a veces intervenían. Esta vez ya cuando el Pero, ah, escúchame me le interrumpe. Una declaración del abogado ahí pueden ponerla. Eh, Freddy Faña, no, no, no, no, no, no, solamente es el reportaje de nuestra Giovanni eh, Paulino. Ah, ok, ok. Pero bueno. bien, eh, como tú dices, Néstor, esperemos que el Ministerio Público, encabezado por la mejor magistrada que tiene la provincia de Duarte, mi hermanita, mi amiga, Smiling Yamais Rodríguez Rodríguez, yo sé que sí, que esto se va a aclarar porque tenemos un buen Ministerio Público acá en la provincia de Duarte. Así es, amable. Es lamentable esta situación, teniendo mucho. Que no veíamos algo tan horrendo así. Sí. ¿Eh? Con tanta puñalada. Y es lamentable que sigan pasando ese tipo de casos. Fe, fe, eh, eh, mujeres, ajá, mujeres, fe, eh, estos tipos de casos... de